Ayer en la mañana, ayer en la mañana, o sea, 6 de octubre, ayer en la mañana, o sea, 6 de octubre del año 2022, renunció la señora Tatiana Clotier a su trabajo que tenía en la sección A del gobierno de la República que preside nuestro amigo Andrés Manuel López Obrador. Y sorprendió porque, pues ya ve, empiezan los rumores, los mmm, ataques, pero es muy justo, no me sentiría yo bien, no me sentiría yo bien si no saliera yo a decirles quién es Tatiana Clotier. La señora Tatiana Clotier es hijita de don Manuel Clotier que fue dirigente del PAN y candidato a la presidencia de la república y que perdió la vida después de esto muy misteriosamente. Pues bien, Tatiana se acerca con Andrés Manuel López Obrador, se hacen amigos. Un día la invita a Andrés Manuel López Obrador a su rancho La Finca en... Palenque, Chiapas, y le dijo, vamos a caminar aquí por mi rancho, aquí por los árboles, vamos a caminar, platicando de cosas intrascendentes, cuando de pronto le dijo Andrés Manuel a Tatiana Cloutier, quiero que seas mi coordinadora de campaña, estamos hablando del 2017 prácticamente, y se quedó sorprendida. Dice: ¿Cómo? No podría, le dijo Tatiana Clotier. Tendría que avisarle a mi esposo. Y le confesó Tatiana Clotier a Andrés Manuel de que su esposo había tenido cáncer y recientemente estaba saliendo de la enfermedad por lo que ella tendría que avisarlo a su esposo y pedirle permiso para ver si podía ser coordinadora de la campaña de Andrés Manuel. Él no se quedaron, se va la señora Tatiana, platica con su esposo, platica ella que a su esposo le dio mucho gusto cuando dijo sí, que, que le platicó ella que, que Andrés Manuel le había propuesto ser coordinadora de campaña y le dijo el sí y aceptó, se lo comunicó Andrés Manuel y ya fungió ella en la campaña de Andrés Manuel como coordinador de la campaña. Al par de Tatiana iba Alfonso Romo, Antolina Antorini y Tatiana Clotier y abajo millones de mexicanos, dice Monedero de España, que no fue una elección, que fue una rebelión lo que pasó en México. Cuando se enfrenta Tatiana Cloutier a los medios de comunicación como coordinadora de la campaña, porque era la que iba a dialogar en todos los medios de comunicación, pues se sorprendía ella de tanto ataque que había en contra del presunto gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y a ella le tocaba contender y polemizar y aclarar y orientar y tratar de informar lo correcto, pero se la balanzaban como fieras mis colegas, mis compañeros en radio, en televisión, en prensa, y ella defendiendo la postura de por qué Andrés Manuel López Obrador. A Tatiana Cloutier le tocó esa chamba muy pesada, muy difícil. <risa> Y en realidad fue la rifa del tigre. Se los digo porque yo estuve enterado porque en esos días yo escribí este libro que se llama AMLO Presidente. México, lo que teníamos y lo que nos quedó. Compilación de las benditas redes. Este lo termino yo de escribir en septiembre del año 2018, recién había ganado Andrés Manuel López Obrador. Por eso me tocó ver y checar todo lo de Tatiana Clotier. Yo trabajé en radio y televisión muchos años en noticias y me quedó el vicio de checar noticieros. Por eso es que yo checaba la información de Andrés Manuel y me tocaba ver todos los enfrentamientos, desencuentros que tuvo Tatiana Clotier con los medios de comunicación y que en todo momento ella salió avante, porque sabe polemizar. Eh, en política se dice que nadie está muerto, entonces yo por eso digo, hasta pronto Tatiana Clotier, no se sabe. Claro, yo estoy en Villahermosa Tabasco y me gustaría que un tabasqueño fuera presidente de la República como don Augusto López Hernández. Me gustaría, estoy en Tabasco, me gustaría que un tabasqueño fuera presidente de la República. Pero Tatiana no canta malas rancheras, ¿eh? Así que yo mejor le digo hasta pronto, <ríe> que no sabe uno y agradecerle porque su granito y granota de anayos ayudó indiscutiblemente a que Andrés Manuel llegara, si bien él luchó muchos años para llegar, ya en la recta final, cuando la campaña, ella fue pieza determinante para que Andrés Manuel pudiera llegar a la presidencia, porque los medios informativos, radio, prensa, televisión, estaban totalmente en contra de Andrés Manuel López Obrador y de su proyecto. Porque todos los medios, radio y televisión, fueron concesiones que otorgó el Partido Revolucionario Institucional en la historia de México. Yo no sé de alguna concesión que se haya dado en el tiempo del PAN o del PRD. La mayoría fueron otorgadas ...por el Partido Revolucionario Institucional... ...entonces pues los concesionarios se sentían obligados... ...a defender las siglas de su partido, el PRI... ...es legítimo, es normal, cualquiera lo haría... ...entonces estaba fuerte ese muro de contención... ...y a Tatiana Cloutier le tocó platicar... ...tratar de convencer a cada uno de los conductores... Que la atacaban de frente y con saña, ¿eh? Terrible. Y sin embargo, ella venció todos esos obstáculos y pudo ir perfilando, pudo ir perfilando a Andrés Manuel a la presidencia de la República. Dice Alfredo Jalife que es que parece que Tatiana logró acuerdos que no convenían, que no correspondían. De usted... Muchas veces, cuando es uno real tiene uno que ir en contra de los intereses del propio patrón. Cuando uno sabe que es por bien y que recomienda uno ciertas cosas, aún en contra de lo que piense el patrón en un momento dado. A mí me tocó defender los intereses de mi patrón, e incluso en contra de su voluntad, cuando creía que, Tenía la razón y no era cierto. Pasó el tiempo y se aclaró. Me acuerdo cuando se inauguró en Novedades aquí en Tabasco. Me mandaron a cubrir la información para Canal 9. Llevé las cámaras, los micrófonos. Me tocó entrevistar por allá a la gente. Llego yo al edificio de Novedades. Se lo a Mario N. Madera, platicamos, estaba tomando un high bolito, ahí me quedé con él platicando un rato. Pasó Erwin Macario Rodríguez, decano del periodismo en Tabasco. Le dije, ¿a dónde vas? Me dijo, acá voy arriba, voy a ver acá arriba. Arriba estaban los jefes, los patrones, arriba en la inauguración, uno de los dueños de la cadena. Y de rato bajó Erwin Macario Rodríguez enojadísimo y le dice a don Mario N. Madera, vámonos Mario, aquí no nos quieren. El mero jefe dijo que qué hace esta chusma por aquí y se salió enojadísimo Erwin Macario Rodríguez. Yo estaba de conductor de noticiero de televisión. Y yo sabía que tenía que calmar la situación porque la prensa en grupo obviamente tiene mucho poder. Y Kerwin Erwin era representante muy serio de todos los medios. Entonces yo en la noche en el noticiero dije que al nacer novedades en Tabasco no nací el periodismo. Que... Y les platiqué de la historia del periodismo en Tabasco un visaje rápido justificando la presencia de periodistas de antes y de medios informativos de antes, pues terminando el noticiero me hablan, le hablan, arriba me dijeron. Yo sabía que lo había hecho bien para atenuar la situación que se iba a la contra el canal y contra mi patrón. Subí, pues me regañó el patrón, obviamente. Pero yo le expliqué y más adelante se dieron cuenta de que yo tenía razón, tenía que atenuar la situación del patrón de novedades había causado. Entonces, si se dice algo de Tatiana clotier de algún error, bueno, muchas veces lo hace uno para proteger la espalda del patrón, en este caso del presidente de la República y los intereses de la República Mexicana. Pero Tatiana clotier puso su granote de arena para que llegara nuestro amigo Andrés Manuel López Obrador. Dios la puso ahí, como puso también a, a otras personas y a millones de personas acá en la base luchando, como muchos amigos aquí de, de Villahermosa, de Tabasco, los conozco. Y yo les agradezco mucho que cooperaron porque ahora los viejitos, los viejitos, la rocada de cariño, estamos cobrando nuestra pensión. 10 millones de mexicanos cobrando nuestra pensión. Tatiana Cloutier, muchas gracias. Tía Tatis, como te dicen, tía Tatis, <ríe> la tía Tatis, se le quedó la tía Tatis. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia, la salud para tu esposo, para ti, para todos los que ayudaron. Como tú que te tocó ayudar a que llegara nuestro amigo, paisano y hermano, tan querido y respetado, don Andrés Manuel López Obrador. Como dice Pedro Jiménez Torres, nuestro compañero. Que Dios los bendiga y hasta la próxima, si Dios nos da oportunidad.